¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, yo estoy muy contenta porque como pueden ver ya estamos en el cuarto maldito de nuevo y ahora sí nuestra prueba salió negativa entonces ya podemos venir acá a grabar y en fin, el día de hoy les traigo unas historias, tres exactamente, sobre personas que trabajan manejando taxis. Yo no sé por qué un día como que me puse a pensar de que pobres personas que trabajan como en la madrugada que no sé, las personas que recogen a lo mejor pueden ser peligrosos o pues como este tipo de cosas que ocurrieron con estas tres personas que... Ya saben, no, yo creo que la típica es siempre de que, bueno, subieron a alguien y estaba muerto o vieron que olvidó algo en el taxi y regresaron a la dirección donde lo dejaron y resulta que no había nadie con ese nombre o que ya había muerto o cosas así, no, son como las más comunes, pero estas tres historias, o sea, de verdad hubo una persona que dejó literalmente de trabajar gracias a esto porque todavía no se repone del shock que pasó cuando ocurrió todo esto así que yo les recomiendo que se traigan algo de comer de tomar que me pongan por ahí de fondo y pues escuchen estas historias yo tengo como soy fit ya leche de almendra que no está muy buena que digamos pero vamos a comenzar ya recuerden suscribirse antes de que se vayan porque si no choc ahora sí choc me pidió que los amenazara si no se suscriban ahora sí voy a ir a sus casas les voy a los pies y les va a mover sus cosas y se las va a esconder hasta que se suscriban así que pues eso dice choc no yo y aquí tienen mis redes sociales tengo instagram facebook twitter y tiktok recuerden que por todas estoy activa acabo de publicar un tiktok una foto nueva en ¿cómo se llama? en instagram también voy a publicar reels y demás recuerden que yo me hice de propósito este 2022 estar mucho más activa en todas mis redes, así que pues ayúdenme a lograrlo por favor. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? ¡Adelante! Como lo he hecho en otros videos, eh, van a escuchar la historia con mi voz, pero van a ver imágenes para estar como en el mismo contexto. Esta historia le llaman La leyenda de la, de la niña con la muñeca y ocurre en Baja California, así que si ustedes son de Baja California, por favor confirmen en los comentarios. Los panteones de la ciudad capital guardan miles de historias que sin duda hacen que muchas personas se pongan a pensar que sí existe vida aún después de la muerte sobre todo cuando hay niños de por medio, ya que se dice que lo primero que hacen los infantes al morir es visitar la casa de sus padres y normalmente es tan fuerte este apego que se resisten a irse del lugar, pero suena aún más escalofriante la idea de que sean niños los que se aparezcan dentro de un panteón. La leyenda que hay en torno a la niña del Panteón de los Jardines del Recuerdo está en la memoria de muchos taxistas sudcalifornianos que pasan por el lugar o personas que les gusta lo paranormal y siempre pasan por el sitio en horas de la madrugada y están al pendiente de si ven algo que no sea normal. Pues en estos lugares no importa la hora ni el lugar, pero quienes asisten dicen sentir una vibra que mueve al más escéptico. Entre plática y plática, taxistas locales contaban anécdotas que les sucedían diariamente, pero lo que estaba por platicar Antonio a sus compañeros los dejaría helados pues lo que siempre había dicho sobre una niña que se aparecía a las afueras del Panteón del Jardines del Recuerdo era algo que desearían borrar totalmente de sus mentes. Una noche antes, Antonio había terminado un poco más temprano de lo normal, que eran las 2 de la mañana, pues el trabajo había estado un poco flojo y no había muchos clientes para llevar, pues era un lunes, que el lunes normalmente es flojo. A su trayecto, antes de llegar a su casa, tenía que pasar precisamente por el Panteón de los Jardines del Recuerdo, que aunque le respetaba el lugar, había escuchado miles de historias que envuelven a este panteón. Pero en su vivencia, nunca le había pasado nada fuera de lo normal. Cuando de pronto voltea por inercia y había una niña con una pequeña muñeca entre sus brazos haciéndole señas, a lo que él rápidamente frena de golpe y se baja del taxi para preguntarle a la niña que, pues, ¿dónde estaba su mamá? pues eran altas horas de la madrugada y se le había hecho extraño que una inocente niña estuviera sola. Le pregunta su nombre pero esta no contesta, a lo que decide subirla al taxi para llevarla a una comandancia pues el sitio lucía pues aterrador y pues a esa hora era muy peligroso, pero nadie parecía estar en el lugar. En eso la niña saca un papel que tenía una dirección, la cual dice ser su casa. El taxista, sorprendido, pues la lleva al lugar indicado. La niña baja rápidamente a una casa que parecía tener un aspecto olvidado y a su vez abandonada y en eso el taxista le grita, por favor háblale a tus papás. La niña simplemente se metió a la casa. El taxista no paraba de pensar en eso y vio que en el taxi estaba la muñeca de la niña a lo que decide tocar la puerta de la vieja casa y a los pocos minutos de permanecer fuera de ella abre una señora de aspecto muy muy cansado que pues apenas se podía mover, y el taxista le dice Disculpe, buenas noches, pero traje una niña a este sitio y se bajó corriendo y olvidó su muñeca La anciana no podía creer lo que le decía el hombre y se suelta a llorar A lo que el taxista le dice, disculpe, ¿dije algo malo? La anciana replica que para nada, pero es que la muñeca que me acaba de entregar era de mi nieta que falleció hace unos años atrás en ese momento, el taxista se retira repentinamente del lugar, arranca su taxi para salir rápidamente del sitio, pues no podía creer lo que había escuchado, pero efectivamente lo había vivido. La segunda historia ocurrió en Bogotá, Colombia. Así que, bueno, esas experiencias son mundiales, no nada más de un sitio. El hecho sucedió en un taxi. Mi papá es taxista hace más de 15 años y esto fue lo que sucedió. Empieza así. Mi papá conducía su taxi un día como cualquier otro en la ciudad de Bogotá, Colombia. Era un día ordinario entre semana cuando de repente un individuo le saca la mano para que lo lleve. Mi papá sin ningún problema decide parar y deja subir a este dicho señor. El señor se sube y de repente mi papá se da cuenta de algo. Según mi papá, esta persona olía a un perfume totalmente fuera de este mundo. Un perfume de los que no se huelen todos los días, de esos que te dan ganas de preguntar Oye, hermano, ¿en dónde conseguiste ese perfume tan delicioso? Mi papá, sin palabras, le pregunta ¿A dónde lo llevo? Este le responde eh, Lléveme a un lugar tal Pero era un barrio común Mi papá relataba que este señor estaba muy bien vestido Con traje formal Barba auténtica Y una voz muy penetrante en el buen sentido Unos minutos después, el señor le pregunta Señor Jairo Mi papá así se llamaba se sabía su nombre sin habérselo preguntado. Mi papá responde normal y este le dice ¿Usted cree en el diablo? Mi papá extrañado con esta pregunta porque no te la hacen todos los días, le dice que no sabe. Inmediatamente este sujeto le pone la mano en el hombro y le dice Pues yo soy el diablo. Y suelta unas carcajadas. No me tengas miedo. Risas de nuevo. Mi papá en ese momento le pareció todo muy raro, pero no dijo nada. Se dejó llevar como por el momento. Momentos después, pasaron frente a una iglesia, como en todos los barrios existe una, y el sujeto dijo, Ah, estamos pasando por la casa de aquel. Mi padre lo único que sentía a este punto era miedo. Estaba mudo con el único objetivo de llevar a este hombre a su destino. Al momento de llegar al lugar acordado, mi papá cobra lo que era el viaje, y lo interesante fue que este hombre al pagar pagó con billetes totalmente nuevos, como si hubieran salido de la fábrica, y para rematar le dice Quédese con el cambio que tengo muchos Mi papá regresa a la casa totalmente paniqueado, asustado Y decide razonar sobre esto Y concluye que no volverá a pasar por el mismo lugar En donde vio y recogió a este hombre Ahora sí, viene la historia de la persona que dejó de trabajar Totalmente porque todavía no puede procesar lo que vivió Así que, adelante Gerson Campo permanece en su vivienda Dice que no va a trabajar por ahora Todavía él tiembla. Su mirada se pierde en el infinito. Su voz se entrecorta cuando intenta ahondar en su escalofriante historia. El sábado pasado de Gloria era día de Semana Santa en que se esperaba la resurrección de Jesús y demás. Gerson, un vivaz taxista, pasó, según él, por la experiencia más espeluznante de su vida. Una mujer que minutos antes había recogido para transportarla en su taxi desapareció en sus propias narices mientras le hablaba y le miraba a través del espejo retrovisor del coche. Gerson que ha dedicado 10 años al oficio en sus 35 años de vida dice que eran aproximadamente las 7 de la noche cuando le ocurrió esto. Yo recogí a la muchacha en el barrio Salamanca, me dijo que la llevara hacia otra dirección le cobré por el viaje, ella era blanca, de cabello negro, vestía jeans y blusa morada. Después de esta descripción, Gerson se queda callado de nuevo. Desde unos meses atrás, Gerson estaba haciendo una extensa jornada en su taxi. Más o menos iba de entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche. En el momento de recoger a la misteriosa mujer, aún no llevaba la tarifa completa. Cuando avancé un par de cuadras, la muchacha me preguntó qué cómo me había ido en la jornada que cómo había estado el día. Yo le contesté que pues había estado un poco floja y que casi no había tenido viajes en el día. Después ella se quedó callada. Al poco rato volteé para mirarla de frente y ya no estaba. Solo 12 cuadras alcanzó a recorrer Gerson con el supuesto fantasma. Al no ver nada dentro de su taxi, se bajó y corrió desesperadamente hasta que tropezó con unos agentes de la policía que vigilaban allí el barrio donde estaba. Los policías me vieron en tal estado que me escoltaron a mi casa. Le llamaron a mi familia para que vinieran a buscarme. La esposa de Gerson recuerda que él estaba irreconocible después del aparente encuentro con el más allá. Estaba en shock. Así duró un buen rato. Así que yo sí creo que le pasó esto. A pesar de que algunas personas opinan que más bien no fue un fantasma, sino que alguien se subió y que lo quiso timar y pues que se bajó del taxi antes de llegar al destino, Gerson dice que en ningún momento el carro pitó de que se abría la puerta. Claro que él hubiera escuchado si la puerta abrió o no y se cerró y demás. Y dice que no trabajará por ahora porque pues, todavía no puede procesar esto que le pasó. Así que, bueno, fantasmitas, díganme en los comentarios qué opinan. Si ustedes conocen alguna historia, por favor, pónganla en los comentarios. Si algún familiar o conocido suyo también es taxista y le ha pasado algo así, por favor, díganme en los comentarios. Me interesa mucho leerlas. Y, pues, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado estas historias. Les mando mil besos y que les parezca y nos vemos en el próximo video. Les mando mil besotes. Los quiero mucho. Bye.